opinión es favorable en torno a, a esta iniciativa, tanto la, la moción como eh, la que surge desde el Ejecutivo en, en el mensaje, puesto que se verifica como, como un avance en las responsabilidades que tiene el Estado en otorgar garantías para el cumplimiento de la obligación de alimentos que se establece como un derecho fundamental para niños, niñas y adolescentes. En este caso, a mi parecer, y que también en su momento fue, fue planteado ante la Comisión en representación de magistradas chilenas, esto dice relación con lo que ha obligado al Estado, se ha obligado al Estado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, específicamente en su artículo eh, 27. Ya que, lo que, lo, que eh, lo que interpela al Estado es establecer mecanismos eficaces para el cumplimiento de los alimentos y que puedan ser eh, de fácil formas de cobro. En este sentido, eh, el Estado ha estado en deudas no solamente con la infancia, sino que también eh, con las mujeres, que tal como se fue revelado durante el año 2020 a propósito de el cumplimiento de los alimentos a través del pago de las retenciones que se hizo de los fondos. Eh, previsionales que se había permitido su retiro en, en dicha oportunidad, eh, dio cuenta del alto índice de incumplimiento que existe a nivel nacional. Cuestión para quienes nos desempeñamos en, en los juzgados de familia no era algo desconocido. Lo que faltaba precisamente era implementar mecanismos legales eficaces para aquello y es por esa razón que me parece que este mecanismo responde o este proyecto de ley responde a, a esos eh, requerimientos que se hicieron eh, evidentes. La, el acceso a la justicia eh, de las mujeres en, en la judicatura de familia, si bien hoy no tiene un estudio específico en esa área, sí hay estudios ya que se han abordado en relación al acceso a las mujeres víctimas, de violencia Y ahí se develan, que hoy tiene la Secretaría de Género del Poder Judicial, y se develan una serie de barreras que se presentan en cuanto a dicho acceso, particularmente como recursos limitados por parte del Estado, eh, presencia de estereotipos en los criterios jurisdiccionales eh, y también la eh, heterogeneidad en la tramitación. Por lo tanto, el que se establezcan mecanismos que puedan estandarizar procedimientos, formas de, de interpretación de las normas eh, de fondo, dice relación precisamente con ir eh, batiendo aquellas o rompiendo aquellas barreras de acceso a la justicia para las mujeres que son las principales cuidadoras y en consecuencia las acreedoras de las pensiones de alimentos que se establecen en beneficio de niñas niñas adolescentes. Esa es la razón principal por la que... Eh, estimo que este proyecto de ley es beneficioso en el avance de establecer garantías tanto a las mujeres cuidadoras como también a niños y niñas y adolescentes eh, alimentarios o eh, beneficiarios de la eh, pensión de alimentos. A mi juicio la alternativa más adecuada eh, dice relación con el procedimiento y esto unido a la, a la pregunta anterior y como como planteaba, la, la, la barre, una de las barreras de acceso a la justicia para las mujeres dice relación con la eh, heterogeneidad en los criterios jurisdiccionales que existen para interpretar las, las normas relacionadas con materias de cumplimiento de alimentos, porque hoy en día no existe un, cumplimiento, un procedimiento específico en cumplimiento de alimentos. Por lo tanto, el que el mensaje establezca un procedimiento me parece que es un mecanismo eficaz eh, para los efectos de poder llegar al fin último de lo que se plantea con estos proyectos de ley, que es que efectivamente los alimentos se paguen. ¿ya? Eh, el incumplimiento de las obligaciones de alimentos es un hecho grave, es un hecho sistémico y multicausal. Y, hay un, y uno de los factores eh, o causas que eh, inciden es principalmente un tema que es cultural, que dice relación con las responsabilidades parentales eh, que que muchos hombres no asumen, ¿ya? y digo hombres precisamente porque eh, dentro de los estudios que se han planteado, quienes son el alto índice de incumplidores del alimento son precisamente los varones. Por lo tanto, el estable es que estos se establezcan a través de un procedimiento que pueda estandarizar los mecanismos de ejecución, me parece que es una medida óptima, y en definitiva dice relación también con las debidas diligencias que deben, cumplir, que deben cumplirse en materia de derechos humanos como son las pensiones de alimento. Una de las formas que, que, que fuimos planteando durante el, el proceso de, de debate de esta ley y que, y que sostengo a título personal, pero también como, como magistrada chilena, dice relación con principalmente acotar los, los, los procedimientos e irlos simplificando. Eh, por ejemplo, evitar mecanismos que sean necesariamente a requerimiento de las partes pudiendo establecerse, por ejemplo, oficio por parte de los tribunales de familia. Si bien mecanismos, por ejemplo, que indican que el tribunal debe hacerlo como estándar, como como que actúe de oficio, sin requerimiento de parte, puede significar una recarga, por ejemplo, eh, en las labores, esto puede ser solucionado muchas veces por mecanismos desde la propia institución que puedan eh, automatizar ciertos procesos sin necesidad eh, de que se recargue las labores, esto sin perjuicio que también hemos planteado que... Todo este tipo de reformas eh, requieren siempre mayores dotaciones, pero también eh, ir modernizando eh, el sistema informático para que puedan eh, mecanizarse algunas cuestiones que pueden simplificar los tiempos. ¿ya? También había algunos procedimientos que pueden acotarse en cuanto, a lo, en cuanto a los tiempos sin necesidad de tener tantos pasos que no, que no, no impliquen otra cosa más que finalmente... Eh, eh, ir retardando eh, los tiempos para, para el cumplimiento. Lo mismo la necesidad de tan, también ir implementando muchas veces estos proyectos con fondos que permitan mayor asesoría para las mujeres, principalmente asesorías eh, letradas. Eh, esto en términos bien generales de los que puede irse planteando en un, en un, proyecto, en un proyecto de ley. Dentro de este mismo proyecto de ley a mí me parece que es fundamental establecer los mecanismos de, de, de interconexión entre las distintas instituciones, esto es el mismo poder judicial a través de sus sistemas informáticos con todos los organismos eh, involucrados, eh, tener siempre en consideración aquello, eh, siempre que los que los proyectos de ley puedan tener mecanismos también de mejoras y modernización de las instituciones en las formas en que se intercomunican. Y no obstante, que si bien es un tema que probablemente no va a poder ser abordado entre este mismo proyecto de ley, pero que debe irse considerando en el futuro, es cuál es la responsabilidad del Estado en relación al cumplimiento de los alimentos y que hemos venido eh, requiriendo desde hace mucho tiempo, es que se pueda establecer un mecanismo en que, eh, de cobro, esto es de que pueda pagar el Estado directamente y luego el Estado hacerse cargo del cobro, a lo menos en un mínimo legal último está planteado a propósito de que este proyecto de ley siempre sigue viendo a aquellos usuarios con trabajos formales eh, que tienen documentación de aquello o que tienen fondos disponibles o en la FP o en instituciones eh, financieras o bancarias, pero también hay, hay alto índice de, de deudores que son trabajadores informales o respecto a aquellos ellos esconden o, o sus bienes no están disponibles para eh, poder ejecutar por lo tanto, respecto a aquellos, sería importante que en algún momento el Estado pueda implementar algún mecanismo de pago directo y que sea el propio Estado, a través de los organismos competentes, que pueda cobrar al deudor y no tenga que ser la creedora, que es mayoritariamente mujer, cuidadora y trabajadora informal, la que tenga que estar haciendo cargo de estos cobros de manera eh, directa y permanente en los tribunales de familia.